No, nosotros, hola, Yosauri, no, corazón y doña Adela. ¿Y es que nosotros, Yosauri. Hola, oh, sí. ¿cómo yo está yo la más querida? Yosauri, sí. yo Yosauri, Yosauri. Yosauri es muy querida, pero querí pero entre está, los políticos. Está, está Talla, eh? político Muy no bonita, Yosauri. Yo creo que el dinero... Atención, Francis. El dinero está... <risa> profetiza, profetiza. Eh, el dinero y está... Señores, llamen a Yosauri. Señores, mire, me gusta algo. Hay mucha gente que a veces pasa por inmadura y no sabe manejar la crítica constructiva. Pero sí he visto que muchos hasta se han acercado a preguntar y sin ningún compromiso sí. se les ha dado la orientación que han pedido. Uh -huh. Otros que han tomado la sugerencia. Pero puedes voltearlo sí. para y que la están. gente me vea en tu Instagram, tú sabes. <ríe> Estoy, Estoy en Facebook. ¿Tú quieres Estoy que te vean sí, en Facebook? Face. Sí, sí, face. Miren, sí. Miren a Hola, sí. en Quiero agradecer que gracias a Dios, Saori, soy una figura en TikTok. Sí. Yes, tengo 2.284 mil a, doscientos seguidores a, a mí ni un menos de un mes creo que no menos de dos semanas no, ¿No he tenido dos tiempo dos de y tengo un, video, video, un video el video, uno que pusimos aquí de la de la leche que tiene 107.000 Reproducciones, 107 mil Eso, hey, hey, los popis pronto. Los popis no aman hey. <ríe> los Esperen popis... pronto en el TikTok de Genesis Me imagino que también el programa va a tener uno Las sí, entrevistas sí. de Néstor Flow para que usted haga Su sonido, ahí sí, sí, su los comedia. Corti... No, pues Hacemos los cortecitos, yo lo estoy utilizando porque yo no, no soy igual que, que la popi que la pop y todas las canciones y la vaina la quieren poner. No. Yo lo que hago es como expresiones, pongo un cortecito de expresiones del ah, programa no. y lo subo. Y la gente lo ha cogido muy bien. Me siguen muchas personas de todos los lados y sí. hasta me preguntan de dónde son ustedes y todo sí, eso. Yo y esa entrevista sí que deberán ser fabulosas. Tú puedes mandarlo, tú puedes mandarlo. Sigue Neto Flow ahí en Yo te pongo ahí. <risa> me... ah, Mira. Es que tú no subes vaina, Neto. eh. El <risa> el que gana, hoy, no tengo tiempo. Que no tengo tiempo para estar subiendo vaina. Es que realmente por eso es que yo gano dinero, porque es que la gente no tiene tiempo yo, para estar en oh un me, todo, el, todo el día. Óyeme, óyeme, yo quiero, tú sabes que la creatividad mía en mi casa. O sea, para crear es contenido, porque crear era... contenido lleva su tiempo, subir cualquier disparate, solo hace cualquiera de esos que andan por ahí Entonces, en el chavo eh, a Yo quiero hacer un video, pero el esposa mía no está muy acuerdo entonces tenemos que manejar esta parte. Néstor, compórtate, compórtate. hay muchos menores en TikTok, Comportate. <risa> TikTok comporta, <comportate. risa> <risa> Oye, me, muchas menores. Eh. Yo, yo estoy así, eh, ciego, yo no veo. Yo <risa> bueno, el me, tema de hoy me casado. lo pidió Néstor Flow, eh, hey, a, eh. muy atentamente. No, mentira, él no me lo pidió, pero sé que él lo, le va a sacar mucho provecho porque realmente de cada... DM que me manda. Yo creo que el 99.9% es la misma pregunta. ¿Cómo ganar más seguidores? ¿Cómo podemos alcanzar a más personas? ¿Cómo aumentar nuestra audiencia? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Lo primero, y yo siempre le digo a la gente, porque me gusta ponerlos a analizar y a pensar, ¿para qué usted quiere más seguidores? O sea, Díganme usted, búsqueme una razón para la que usted quiere más seguidores. Buen contenido, tiene un buen producto Da un buen servicio, es una persona que es experta En un área, tiene contenido compartido Algo que dar, si es así Entonces va siga en sintonía Y vamos a hablar un poquito más Y es que para ganar más seguidores Hay que usar estrategia Usted no puede andar publicando, hoy publico Duró tres días sin publicar, hoy publico de un tema Mañana publico de otro, tiene que ser una estrategia Por eso es que detrás de un buen manejo de redes sociales y de marketing digital en general, hay una estrategia. Hay personas que se sentaron a pensar, a estudiar cómo se comporta el público al que queremos alcanzar y a diseñar una estrategia que les llegue y que los impacte. pero aplatanando eso un poquito más le tengo las primeras sugerencias para que usted pueda alcanzar más audiencia o mejor dicho alcanzar más seguidores la primera de ellas es el contenido visual cada contenido que usted ponga en cualquier forma de plataforma digital instagram facebook twitter linkedin que miren voy a hablar de linkedin la semana que viene linkedin ha hecho unos cambios que de verdad es la plataforma para usted tener su currículum digital, eso es el final. Entonces, en cada plataforma, lo que usted vaya a publicar, a publicar, perdón tiene que tener contenido visual, ya sea diseño gráfico, arte gráfico, o sea una foto, tiene que tener contenido visual. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos visuales. A la gente no le gusta leer. Cada vez que uno pone un contenido extenso, largo, contenido con muchas letras, usted va a ver en, la, en las estadísticas que no tiene la misma aceptación que el otro. ¿Por qué? Porque la gente no le está gustando leer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, tenemos que buscar la forma de que el contenido sea lo más visual posible ayer hablaba en mis redes sociales de que está científicamente comprobado en un estudio que se hizo reciente que el 38% de probabilidad mayor tienen las fotos que tienen caras en ellas para alcanzar más likes y más comentarios. ¿Por qué? Porque las redes son sociales. La gente entró a las redes sociales para ver gente, no para ver marcas y gente vendiéndole. Segundo punto, a, anota Néstor para alcanzar más seguidores. Comparte más contenido en video. Los videos siguen siendo el rey del engagement. No importa la plataforma no, social eso, en la que te encuentres. Eso lo, enten, eso lo entendimos nosotros. Eh, de momento que cuando yo comencé a ver... Eh, el cambio que había, el switcheo que había entre las redes sociales con lo que es contenido de noticias y lo que es video. Y yo le decía, señores, lo visual está no es a, aca, acaparando. Porque miren, video de Manolo, oye, video de Manolo, Manolo de aquí, de programa, en redes sociales, virales, señores, virales o mal, virales. O sea, por el video, porque el, el, el, el, el, la colección de los videos, nosotros tenemos un video, yo sauri en Instagram. Un comentario mío que tiene casi 100 mil y tenemos ya un video que tenemos 100 mil. Pero nosotros tenemos un video que yo lleve un top 10 en el programa de Roberto Negrito que es de mediodía que va casi, en menos de, yo creo que mañana ya, tenemos 300 mil visitas en un video de, de GTV en, en, en, en Instagram. Eso es... Incre impresionante, trescientas mil visitas ah, en es. un video. Tengo, Así yo, es, tienes, tienes que apostar y optar por contenido en video. ¿Por qué? Porque para las personas es más fácil conectar contigo porque sienten que están cara a cara contigo. No importa la plataforma, siempre vas a obtener mejores resultados, mayor alcance y más probabilidad de que tu contenido se haga viral si usas video. Y no me venga con la excusa de que no tengo una cámara profesional, no tengo un videógrafo que lo edite. Todos los videos que usted va a ver en la mayoría de mis redes sociales, hasta ahora lo edito yo en mi celular. Y Yosauri, por favor, que todo un consejo para... La... Pues ya que le tiramos al principio a la persona. No importa que usted tenga un buen equipo de edición. No, los no videos tienen que tener una idea. O sea, o sea, una concepto. idea que conecte. Un concepto. In independiente y un concepto. Usted no puede entender que aunque... Porque su video está bien editado como... Una persona que... Me pusieron un bumper y una transición. Eso no vende more en las redes sociales. Si no tienes la idea y no tienes el concepto, la gente lo pasa desapercibido. Si no tienes el saoco. El saoco. La gente lo pasa. Usted se va a dar cuenta ahorita cuando yo subo el video de Retoflow de hoy. miren cuando... voy Haciendo un paréntesis ahí para reforzar lo que Génesis está diciendo. Hay un punto que te lo enseñan todos los maestros del social media que es el Stop the Scroll. Si tu video en los primeros tres segundos no logra que la gente deje de seguir buscando hacia abajo en Instagram, perdiste tu tiempo. Los primeros tres segundos de tu video son decisivos. ¿Por qué? Porque son lo que me dicen a mí, si puedo seguir para abajo, tengo que pararme te, a ver el video. ¿Sabes quién me dio ese consejo también a mí? <coughs> que al principio yo dejaba los bumpers en principio y a veces no, dejaba... Bumper, nada de y eso. dejaba algunos cortecitos medio largos. O sea, no me iba el grano del título. Entonces, Remolacha, Remo, el dueño de Remolacha, sí. me dijo, oye, me genesí. Tu video va a conectar más si te vas de una vez directamente a Dios. Cuando yo hice ese cambio. Todo cambio. Incluso cuando tú te vas a las personas que realmente tienen influencia Y que son eh, referentes en cuanto a enseñar de marketing digital Tú vas a ver que ellos tienen la siguiente fórmula Y miren, es un bono gracias al comentario de Génesis En los primeros tres segundos hay un momento de impacto que te engancha Luego de ahí van directo a una parte de lo que tiene que ver con el título Para poder engancharte que tú te quedes ahí Y luego entonces desarrollan todo el contenido Porque si la persona no se queda de nada valió todo el esfuerzo que tú hiciste. Entonces, por eso es el boom de TikTok, porque ya en 15 segundos te dan lo que te van a dar y tú no tienes que esperar tanto para recibir el contenido. La tercera, El tercer tip para que usted pueda aumentar sus seguidores en redes sociales, que como le digo, para que usted quiere seguidores si usted no habla con ellos. Si usted quiere tener más seguidores para no contestar ni los DMs ni los comentarios, entonces deje eso. Si usted está en redes sociales, tiene que ser sociable. Para usted poder aumentar sus seguidores, tiene que aprender a contestar a la gente lo más rápido posible. En redes sociales, después de media hora, se entiende como una falta de, de buen servicio al cliente. Cuando usted no le contesta a la gente, ¿por qué? Porque usted anda con el celular el día entero arriba. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí claro. que tú eres una compañía que quiere que yo te compre uh -huh. y me contesta tres días después? Es bueno aclarar que eso es para lo empresarial. Exacto. Porque en figura, eso no, señores. Yo le estoy diciendo, yo nosotros respondemos lo de Telenor, pero ustedes no se imaginan los mensajes que nos llegan eh, y la acababa que nos dan y nos dicen de todo y nos comen, que ahí es difícil responder, porque nos llevamos de ustedes, terminamos el otro día y, y no Exacto. tiene infinito. Ya en ese sentido, claro, por el empresarial sí, es lógico. Exacto. Otra cosa, tienes que adaptar el contenido a cada plataforma. Mucha mucha gente hará gana, que se lo quiere ganar suave. Te lo digo porque cada vez que voy donde uh -huh. un cliente si ya ha tenido el servicio de redes sociales, lo primero que me tiran en la queja de lo mal que le han hecho los servicios a las otras personas que se enganchan a esto. No el que sabe, el que se engancha. Mm, okay. eh, voy a cerrar entonces en este punto y, y ya lo seguimos después. Okay. Usted tiene que aprender que cada plataforma yeah. tiene una yeah. forma de hablar y una forma de okay. consumir el contenido. Lo mismo que yo publico en Instagram, no lo puedo publicar exactamente de la misma forma en Facebook, ni en LinkedIn, ni en YouTube, ni en Twitter, ni en TikTok. Diferente. Muy y en diferente. Snapchat Tengo que poder adaptar El contenido A cada plataforma Para poder conectar Porque es como que un chino Me hable ruso En República Dominicana O sea, sí, no podemos Sí, sí Y yo sabía para que la gente Te siga en las redes sociales Y apuntar Una vez pasó Que había una entrevista Con el Mega aquí Yo puse tres tipos De títulos diferentes Uno en YouTube uno en Instagram y es otro en, y en Facebook. ¿Por qué? Porque cada público es diferente. Cada público lo consume o sea, diferente. ¿cómo la gente para puede comunicarse seguirte? conmigo, arroba Yosauri García en todas las redes sociales, 809-812-1712-849-402-0909. Ahí estamos para negocios, para orientarlo para lo que usted necesite. Señores, vamos a finalizar, y vamos a finalizar como siempre, con videos impresionantes de nuestro amigo Neto Flow. Hoy de nuevo vamos para la calle. Señores, ¿cuánto? Tú... ¿Por cuánto tú venderías tu voto? ¿Por bueno. cuánto tú lo venderías? ¿Tú lo venderías? Yo sabía tu voto. Ay, no. ¿Cuánto te lo venderías? Neto Flo fue a la calle a preguntar eso. Así que vámonos con Nestorín.